Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Escano, soy estudiante de la Universidad Santo Tomás, de la Facultad de Ingeniería Civil en octavo semestre. Para mí, personalmente, las capacitaciones que en la universidad por medio de Crayusta me parecieron muy precisas, claras y acordes al nivel de formación que llevo y para el nivel de formación que estoy terminando. Además de esto, cabe resaltar una capacitación que me llamó la atención, que es la minería de datos, ya que nos permite conocer las bases de datos de la universidad y además las externas y poder manejar eh, clasificar y depurar información de mucha información en muy poco tiempo además nos abre hábitos para ser nuevos investigadores eso es todo muchas gracias un saludo para todos los que estén viendo este video me presento mi nombre es Sebastián Sánchez Santana soy estudiante de la Facultad de Ingeniería civil de y octavo semestre Tuve la oportunidad de participar de las capacitaciones que ofrece Crayusta en lo relacionado al manejo de las bases de datos, al uso de las normas APA y también a la utilización de la herramienta Turnitin, que es una herramienta con la que contamos estudiantes y docentes para la revisión de los trabajos que se presentan. La percepción que tengo de estas capacitaciones es muy positiva, realmente ha sido útil en lo que es la presentación de trabajos en la aplicación de, de la normativa APA, también de, la, de las referencias, que en general suele ser un problema y que como bien se nos indicó en alguna de las, de las capacitaciones es fundamental conocerlo porque es un tema legal, por lo cual a nivel de pregrado, a nivel de posgrado, a nivel profesional, a nivel pro personal, es un tema que se debe conocer. Quiero destacar que más allá de que seamos estudiantes eh, de pregrado o seamos egresados, seguimos contando con el apoyo del Crayusta para la realización de algún tipo de trabajo, la revisión de estos, tipos, de estos documentos académicos. Y me queda más que agradecerle a Jenny y a los demás eh, colaboradores del CRAI eh, hicieron eh, que nos permitieron nos capacitaron en el manejo de estas herramientas con las que cuenta la universidad. Muchas gracias. Buen día, soy Mauricio Librado, estudiante de maestría en infraestructura de la Universidad de Santo Tomás. Pienso que son muy importantes las capacitaciones del CRAI porque nos ayudan a redactar, ayudan a citar, nos enseñan cómo hacer un buen trabajo de grado. Son dedicados, son muy profesionales y la verdad buscan siempre ayudar al estudiante. Buen día. En la recepción de las capacitaciones de Crayista pues son excelentes me han colaborado bastante en el desarrollo de, del documento y pues nada, y muy agradecido por los tips y por los Buenas ideas que me han dado para poder desarrollar mi proyecto de grabar en la maestría de infraestructura vial. Muchas gracias.